Hola qué tal, en este video voy a enseñarte a cómo eliminar una cuenta en BeReal Entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación Luego de ello pues nos va a mostrar esta página la cual sería pues la parte principal podríamos decirle así Entonces nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y aquí vamos a ver nuestra foto de perfil y nuestro nombre de usuario entonces nuevamente nos vamos a dirigir a los tres puntitos que se encuentran en la parte superior derecha vamos a dar un clic aquí y ya nos van a salir estas opciones como memories eh, notificaciones zona horaria otros sí entonces por ejemplo en la parte inferior vamos a tener la opción que nos dice cerrar sesión pero ¿Qué pasa si tú quieres eliminar tu cuenta? Entonces nos vamos a ir a la parte de ayudas y aquí vamos a poner o bien en contáctanos, ¿sí? O también, por ejemplo, aquí tenemos la última opción en donde dice eliminar cuenta. Ya vamos a dar un clic aquí, vamos a dar por qué queremos eliminar cuenta nuestra cuenta y luego de que hayamos seleccionado la opción correcta vamos a ir a la parte inferior y vamos a dar un clic en donde dice si sí, estoy seguro y listo de esta manera pues básicamente se va a eliminar tu cuenta en Be real Eso ha sido todo espero que te haya servido de mucho este video tutorial y sin nada más que decir hasta la próxima.